Hoy salimos en manifestación para denunciar que la patronal estatal OIS Intervención Social a través de sus socios en Navarra, Cruz Roja, Carita, Secretario Gitano, Acción contra el Hambre y Asociación Española contra el Cáncer eh, ponen en peligro las condiciones laborales de 2.000 trabajadoras en el sector después de seis años de intensa lucha y negociación, por fin. Eh, hemos logrado dignificar las condiciones laborales de este sector y ahora vienen eh, denunciando, no, Estas, eh, pa, esta patronal viene denunciando el, el Convenio de Interpretes Social de Navarra, poniendo en peligro las condiciones laborales, alegando que no se les invitaba a la negociación, algo totalmente falso, una eh, burrada jurídica, pero que pone en peligro el futuro de este sector y venimos a exigir eh, hoy alto y claro que se retire esta denuncia y que el 17 de mayo eh, no se lleve a cabo el juicio. Día, día, día ese para reivindicar el primer convenio que lo he visto en la barra, o está ahí.